Comenzamos con la continuación de la historia, espero que les esté gustando y bye bye, parte 2. Han pasado dos días desde todos los sucesos del Bosque de la Muerte, Kakashi Atake estaba muy preocupado, pero a qué se debe esto bueno es muy fácil dos de sus queridos Genin no los podría encontrar por ningún lugar de la aldea de Konoha estos dos no eran nadie más que Sasuke y Naruto, en este momento este Hounin de Cabello Plata iba directo a la Torre de locaje para informar la desaparición de sus queridos Genin, llegó de manera rápida y apenas ingresó a la Torre corre fue a la oficina del tercero kage dentro de la oficina solo se encontraba el viejo caje, el peliplata dijo kage sama le vengo a decir que ha pasado algo malo el tercero le hizo con gesto para que continuara el sensei del equipo 7 dijo naruto usumaki y sasuke uchiha del equipo 7 no están en la aldea irus en el tercero kage se levantó rápidamente de su silla y dijo imposible no he recibido ninguna salida de ellos dos y lo peor que según los informes Orochimaru tiene interés en ellos, el peliplata solo dijo buscando desde hace varias horas para hablar del entrenamiento del equipo 7 ya que como sabe Okage-sama todo mi equipo llegó a las finales del examen de Chunin, el Kage asintió con la cabeza y dijo, ambos necesito que busquen a Naruto Uzumaki y a Sasuke Uchiha, varios ambos con diferentes máscaras de animales dijeron, como ordene Okage-sama, después de decir eso todos los Ambus desaparecieron con un parpadeo del cuerpo, mientras pasaba esto el viejo Kage pensaba, espero que estés bien Naruto. En un pequeño claro de un bosque del país del fuego, se podría ver un chico de cabello rubio con las puntas de color sangre y una chica de cabello largo, de color negro con puntas de color rojo. Ambos estaban entrenando de manera silenciosa hasta que Sasuke dijo, ¿Tú crees que ya se hayan dado cuenta de que no estamos en la aldea? Naruto al escuchar eso se detuvo y miró a la chica y dijo, creo que si aunque dudo que nos encuentren aquí, todavía no sé por qué aceptar. De salir de la aldea así como lo hicimos. Flashback varias horas después de terminadas las preliminares podemos ver a un chico medio rubio corriendo por los techos de la aldea de las hojas, dirigiéndose al complejo de los Uchiha, cuando llegó comenzó a caminar por las varias calles del complejo mientras miraba a su alrededor en busca de alguien hasta que vio una casa que a diferencia de las demás se notaba que alguien estaba viviendo en ella, el medio rubio se acercó a la casa y tocó la puerta espero varios segundos. Hasta que la revelando a un chico de la misma edad de Naruto, con cabello negro con rojo y piel clara, el chico dijo, Naruto qué haces aquí, Naruto lo miró con una sonrisa en su cara y dijo nos vamos a entrenar fuera de la aldea, el chico la miró con cara de sorpresa, pero la sorpresa no duró mucho y Sasuke dijo, ¿Por haría eso? Naruto dijo, porque tenemos que aprender a usar nuestras nuevas habilidades y tenemos que hacerlo en lugar lejos de todos para que no sepan qué cosas podemos hacer. Sasuke lo miró por unos segundos y solo suspiró y dijo, está bien pero como saldremos de la aldea, Naruto lo miró con una sonrisa y dijo, no te preocupes por eso tengo una idea solo empaca para varias semanas, Sasuke asintió con la cabeza, una horas después se podría ver dos chicas, iban en dirección de la puerta principal. Ambas chicas habían llegado a puerta de la aldea de una pequeño puesto de guardia, sale un chunin con portapapeles, y les pregunta su nombre y su motivo de salir de la aldea, la chica de cabello largo y rubio, le dice de manera muy sensual el nombre de ella y de su amiga y el motivo es negocios, el chunin sonrojado les pregunta y cuando planean volver la chica responde de manera sensual antes de la final de los exámenes chunin tenemos planeado ver las batallas. El Chunin dejó a ambas chicas irse de la aldea, en su embobamiento por la bella de ambas chicas, se olvidó de pedirle los documentos, una de estas chicas era ni más ni menos que Naruto y la otra era Sasuki, la chica de cabello negro dice, no puedo creer que eso funcionará, Naruto transformado le dice... Yo te dije que iba a funcionar solo tenías que creer en mí, Sasuke asintió con la cabeza y dijo tenía miedo de que nos descubrieran hubieran descubierto que en realidad soy una chica, Naruto dijo pero no pasó así que no del flashback. De nuevo en el claro, Sasuke dice, tienes alguna forma de que podamos aprender a usar nuestras habilidades más rápido, Naruto sonrió y dijo con clones de sombra, Sasuke lo miró a Naruto como si estuviera loco pero antes de que pudiera decir algo el rubio dijo, los clones de sombra son especiales ya que cualquier cosa que el clon aprenda momento de disiparse el clon todo ese conocimiento vuelve con el usuario, básicamente si en este mes de entrenamiento usar 10 clones estaríamos entrenando el equivalente de 11 meses, pero solo funcionaría para nuestros Jutsus, control de chakra y de las nuevas habilidades que nos dio el sabio de los 6 caminos. ya el para el ámbito físico no funciona, Sasuki preguntó de manera curiosa, porque solo con 10 clones? Si podemos hacer más, Naruto dijo, porque demasiada información puede afectar a nuestras mentes y también el cansancio mental vuelve al usuario con los recuerdos, Sasuke asintió en gesto de haber entendido la explicación de su rubia amiga, después de eso Naruto le enseñó el jutsu de los clones de sombra y comenzaron a entrenar de nuevo. Varias horas después en la oficina del tercer Okage estaba el incensi del equipo 7 con el Okage y un Ambu con máscara de gato este último dijo, Okaje sama hemos revisado por toda la aldea y no tenemos pistas ni un rastro de Naruto ni de Sasuke, el Okage antes de hablar soltó una bocanada de humo de su pipa y dijo, esto es preocupante donde se habrán metido esos dos, Neko sigue buscando, la Ambu identificada como Neko, de desapareció en un parpadeo del cuerpo, al día siguiente en el campo de entrenamiento 7 estaba el Sakura junto a su sensei y este último procedió a hablar, bueno Sakura hoy comenzaré con tu entrenamiento para las finales del examen, la chica de cabello color chicle asintió con la cabeza y dijo, que pasará con el entrenamiento de Naruto y Sasuke-kun, el y plata dijo de manera calmada ellos estarán bien, ya que ellos están haciendo un entrenamiento especial igual al que tú por fuera estaba tranquilo pero por dentro estaba sudando balas ya que había perdido dos de sus lindos genin en el hospital de Konoha se encontraba un extraño Jounin sensei, estaba vestido con un horrible traje de color verde tenía un corte de tazón y unas cejas en forma de oruga frente al estaba Lee momentos después estró un médico a la habitación y con un gesto hizo salir al Jounin. ya afuera el médico dice lamento decirle que la carrera con ninja de Lee ha terminado ya que hay fragmentos de hueso en su columna, Gay le pregunta con lágrimas en sus ojos no hay nada que podamos hacer, el médico dice, no tal vez de la princesa de las babosas pueda hacer algo pero ella no ha estado en la aldea en años, el médico después de decir esto se fue dejando solo al Hounin, en otro lugar de la aldea en una tienda de armas, estaba una chica con un peinado en forma de bollos con tu papá hablando sobre un par de armas, el papa de Tenten -ten dijo están hechas de hierro, pero es un hierro especial ya que de alguna manera son más resistentes de lo normal y sé a través de las mismas. Tenten, -ten ¿de dónde las sacaste? La chica de cabello castaño dijo: Me la dieron un par de chicos que estaban dando el examen. Chunin, no sé de dónde las sacaron, pero creo que de alguna forma las crearon con su chaca ya que uno de ellos usó una técnica de elemento hierro. El padre de Tenten -te asintió con la cabeza y dijo «Cuando los veas quiero hablar con ellos». Después de decir eso el padre de Tenten -ten se fue a la trastienda. Una semana después de las preliminares del examen Chunin, en la oficina de ocaje, el tercero estaba combatiendo con tu peor enemigo el papeleo le esperaba que algo o alguien le dé un descanso de su tortura, para suerte del viejo Kage sus plegarías fueras escuchas, porque en ese momento una persona alta, de cabello blanco y puntiagudo que lo tenía en una cola de caballo, con sandalias de madera, el Kage lo miró con una mirada cansada y dijo, ya ¿Alguna novedad con lo que te pedí? Hirai ya miró al su antiguo sensei y dijo, no lo único que descubrí es una chica de cabello rubio y una chica de cabello negro salieron de la aldea al mismo tiempo que desapareció Naruto y Sasuke, Irusen lo miró con incredulidad y dijo, me estás diciendo que ese par salió de la aldea por la puerta principal, Hirai ya lo miró y asintió y dijo, aparentemente fue así ya que alguna manera lograron salir sin dar ningún documento. Documento que lo identifique, Irusen dijo: Al menos sabes dónde están o por qué se fueron. Breve momento de silencio, el sanín de los sapos contestó. En realidad no sé a dónde se fueron porque no dejaron ningún rastro, pero estoy seguro que volverán. Kage lo miró de manera seria. Dice: Me quieres decir que nuestro maestro de espionaje no puede encontrar a dos Genin y que te hace decir que volverán ambos. Tienen motivos para irse de la aldea y no volver. El Sanin lo miró por unos segundos y dijo: Antes de irse de la aldea, dijeron en la puerta que iban a volver para el torneo de las finales. El viejo Kage lo miró y suspiró después de unos segundos dijo creeré en ti y dejaré de buscarlos bueno hasta el día del torneo si no aparecen ese día mandaré a varios equipos de ambu a buscarlos el peli asintió con la cabeza y dijo sabes que yo quería conocer a mi hijado y el día que llego a la aldea me entero que orochimaru lo quiere a él y a luchia también me entero que ambos chicos desaparecieron de un día para otro el caje no dijo nada en otro lugar de la podemos ver a una chica con cabello rosado en Entrenando en un pequeño claro mientras un Hounin de cabello plata la miraba, Kakashi estaba pensando, ¿Quién diría que se está tomando el entrenamiento en serio? Creo que lo que sucedió en el Bosque de la Muerte también la cambió a ella, después de salir de su línea de pensamiento dijo, Sakura es suficiente por hoy, la chica de cabello de chicle dejó de entrenar y se acercó a su Sensei y dijo, Kakashi Sensei sabes cómo está el entrenamiento de Sasuke Kuni Naruto. El sensei del equipo 7 la miró y dijo. Por lo que tengo entendido va de maravilla, mientras él decía eso tenía en mente una sola cosa, espero que ese para aparezcan pronto, en un pequeño claro lejos de la aldea de las hojas podemos ver a Naruto y a Sasuke entrenando para ellos esta última semana había sido muy fructífera, ya que habían mejorado mucho en ninjutsu, taijutsu, en control de chaka y sus reservas de chakra solo habían aumentado de manera descomunal. El claro estaba en silencio hasta que Naruto dijo, parece que mi clon que fue al pueblo cercano llegó, Sasuke lo miró y dijo, mandaste un clon al pueblo para que, Naruto dijo, pues necesitamos un cambio de ropa para los exámenes no crees y mande a hacer unos trajes ninja al pueblo que está cerca, la chica de ojos de Onyx dijo, en serio un nuevo conjunto de ropas, ahora tengo curiosidad por verlos, eso último lo dijo haciendo un pequeño... Puchero, Naruto la miró y estaba pensando que linda se ve después de eso dijo, si estoy seguro que darán una buena impresión, aunque todavía no entiendo por qué desde que salimos de la aldea no volviste a activar su jutsu especial de transformación, Sasuke de manera burlona dijo. ¿Que acaso no te parezco linda? mientras hacia un puchero, Naruto sonrojado dice No es eso me pareces linda pero solo quería saber el motivo de por qué no lo usas Sasuki lo miró con un pequeño tinte rojo en sus mejillas y dijo Tú sabes la verdad no vi motivo de estar transformada cuando estamos solos Además solo contigo puedo estar en esta forma sin tener miedo de que se descubran mi secreto naruto la miró con una sonrisa pasaron así los días todos los finalistas estaban entrenando para darlo todo en las finales hasta que el día de la final llegó en el hospital podemos ver un terrible genjutsu de dos hombres abrazándose mientras lloraban de fondo pero que provocó esto unos minutos antes sensei del equipo 9 estro a la habitación lee para ver cómo estaba y lo vio lo sorprendió le estaba completamente curado y gay fue rápido hacia él y lo revisó y de después lo abrazó y así fue como comenzó ese horrible genjutsu después de unos momentos entró un médico para ver qué causó todos esos gritos cuando entró casi le da un infarto al ver a le completamente curado algo que creía que era imposible después de salir de su estado de sorpresa le médico dice cómo es que estás curado lee lo miro y de manera muy enérgica dijo cuando me desperté estaba curado creo que fue poder de las llamas de mi juventud, el médico lo miró como si estuvieran loco después, procedió a revisarlo con un jutsu médico, segundos después de revisarlo dijo, esto es increíble está como si nunca se hubiera lastimado, aunque esto es inusual, gay lo miró con preocupación que algo está mal, el médico negó con la cabeza y dijo, tenía entendido que la red de chakra deformada y eso le impedía usar ninjutsu o genjutsu, pero su red de chakra está normal a deberse. Sido un error. En ese momento Lee y Gay abrieron los ojos, y Gay dijo: Intenta usar un Jutsu. Lee hizo caso y usó Jutsu de clon básico de la academia, y para sorpresa de Lee y Gay apareció otro Lee. Gay gritó a todo pulmón, lee tus llamas de la juventud han llegado a un punto que han hecho algo que todos creían que era imposible, mientras eso pasaba Naruto y Sasuke miraron esa escena desde un techo cercano y Sasuke habló y dijo, nunca pensé que también arreglaría su red de chakra, Naruto lo miró y asintió con la cabeza y dijo, al parecer los sellos de la luna y sol son muy poderosos y eso que no use todo su poder ni necesitamos usar ambos sellos para curarlo, después ambos desaparecieron con un parpadeo del cuerpo. En la oficina de Okage, estaba Hiraiya y Kakashi frente al Okage, en ese momento entró un ambu y dijo, hasta el momento no hay señal de Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha, el viejo Kage suspiró con cansancio y dijo, puede decir Teneco y el ambú desapareció, después hubo un incómodo silencio, el primero en romperlo fue Jirailla y dijo, vamos viejo, sabes que todavía faltan unas horas para las finales, además, teniendo en cuenta quién es el sensei de ambos, podemos decir puede que lleguen tarde, el viejo Kaje suspiró y asintió con la cabeza, mientras pasaba eso el sensei del equipo 7 pensaba, hablan como si no estuviera aquí, con una gran gota de sudor en la parte trasera de su cabeza. Varias horas después, en el estadio de Konoa que estaba completamente lleno, se podría ver en la arena de combate a 8 de los 10 finalistas frente a del el supervisor, muchos de los presentes se estaban preguntando dónde estaban Naruto y Sasuke, después de unos segundos el supervisor de la prueba comenzó a hablar, en vista de que Naruto Usumaki y Sasuke Uchiha no están presentes, en ese mismo momento dos figuras a gran velocidad caían desde el cielo hacia la arena del estadio ambas figuras cayeron frente al supervisor en creando una nube de polvo cuando la nube de polvo se disipó se pudo ver que eran Naruto y Sasuke que estaban haciendo una pose de que iban a ganar y estaban vestidos iguales tenían un par de pantalones negros estilo ambu con unos vendajes en las pantorrillas también tenían unas sandalias ninja de color negro junto a camisa manga larga de color negro y por encima de la misma tenían un abrigo largo que les llegaba a las rodillas de estilo kimono de color blanco con seis magatamas de color negro alrededor del cuello manera tímida llegamos a tiempo el supervisor dije no llegaron justo a tiempo pero que los hizo demorar tanto, Naruto y Sasuke se miraron y dijeron al unísono, nos perdimos en el camino de la vida, después de que dijeron eso todo el estadio se quedó en completo silencio, todos miraban a los dos genin que recién llegaron con grandes gotas de sudor en su cabeza, en algún lugar del estadio Kakashi miraba con su único ojo y de orgullo a sus dos genin. Después de unos largos segundos de silencio el supervisor comenzó a explicar las reglas de los combates, que eran las mismas de las rondas preliminares, muchos que conocían Hounipel y Plata tenían la misma línea de pensamientos, has corrompido a tus estudiantes Kakashi, y en cambio un grupo de chicas estaban pensando esos dos últimos chicos que llegaron sí que son guapos, en el palco de los cajes donde estaba el ocaje, el casecaje y sus respectivos guardias entre ellos Hirai y este último dijo ¿Qué manera de hacer una entrada no crees Sensei? El viejo Kage vi de Manera divertida todo lo sucedido Y contestó, si una gran Entrada me imaginaba eso de Naruto Pero que Sasuke también Haga lo mismo, eso es una sorpresa Aunque como habrán hecho para caer Del cielo, el Kasekage dijo Okage Sama que manera Tan llamativa de entrar Yo pensé que no iban a llegar a tiempo El tercero Kage asintió con con la cabeza y dijo, estaba algo preocupado pero al final llegaron justo a tiempo, Hiraiya en ese momento comenzó a hablar, qué curiosa ropa traen puesta, ahora que lo pienso desde las preliminares, usan ropa a juego pero no sé el motivo en la arena, el supervisor terminó de explicar las reglas del combate y dijo, vamos a empezar con el primer combate será entre Naruto Uzumaki contra Neji y Yuga, los demás participantes tienen que subir a una grada privada, después de decir eso los demás participantes se fueron dejando solo a los participantes Allá te miró a ambos competidores y dijo comiencen Naruto y Neji solo quedaron mirando por unos segundos hasta que Neji dijo, date por Vencido el destino me ha declarado ganar de este encuentro, Naruto lo miró y dijo, yo no creo en el destino, después de decir eso lanzó tres cuna directo hacia Neji, él activó su límite de sangre y atrapó un kunai y desvió los otros dos, en ese miento momento Naruto salió corriendo directo hacia Neji a gran velocidad, con la intención de darle con golpe en la cara, Neji vio esto y lo esquivó a duras hacia un lado. Naruto no perdió en tiempo y giró rápidamente para dar una patada en el estómago, Neji evitó el golpe y dio un golpe con chakra la el siento dolor en su pierna y se alejó rápidamente, Neji lo miró y dijo, ahora comprendes no tienes forma de vencerme, Naruto lo miró y dijo, esto solo era el calentamiento y hizo un sello de mano en forma de cruz y creó cuatro clones de sombra, de salieron corriendo directo hacia Neji él los vio y con sus manos desvió a dos. Dos de los clones hacia el piso y los otros dos clones fueron disipados por un golpe rápido con Chakra. El Naruto original corría directo hacia Neji él lo vio gracias a su Byakugan, pero por la velocidad de que se movía Naruto no pudo esquivar la patada que iba directo a su barbilla. Neji salió volando de la fuerza de la pata, pero se pudo recuperar en el aire y cayó sobre los dos últimos clones de Naruto y los disipó con unos golpes llenos de Chakra. Neji miró a Naruto y dijo, pierdes el tiempo con tu tonto sueño de ser Okage, crees que con un poco de trabajo duro puedes llegar a cumplir tu tonto sueño, todos los que han llegado a ser Okage fueron destinados a hacerlo porque crees que ha tan pocos que he llegado a esa posición, pero el único destino que todos compartimos es la muerte, Naruto lo miró sin decir nada, segundos después Naruto desapareció en una explosión de velocidad, después apareció. Apareció frente de Nehit con un golpe directo a su cara, pero antes que el golpe impacta, Nehit comenzó a expulsar chakra de todo su cuerpo y comenzó a girar haciendo que Naruto salga disparado hacia atrás, en la gradas todos los yuga de la rama principal, eso es la rotación ¿Cómo es posible que un miembro de la rama secundaria pueda hacer esa técnica, en otro lugar de la arena estaba llegando Gayle. y vieron como Naruto fue lanzado volando. En la arena Neji dijo, «Este él es final para ti estás a mi alcance». En ese momento Neji cambió la postura estirando de sus brazos hacia lados opuesto y flexionando las rodillas y dijo, 8 trigramas 64 palmas, después de decir eso salió corriendo a gran velocidad hacia Naruto y comenzó a dar varios golpes de palma hasta que el último mandó a volar a Naruto y Neji dijo, cerré 64 de tus puntos de chakra tienes suerte de seguir respirando, viste como tu destino era perder contra mí en la gradas todos pensaban que Naruto está vencido menos Sasuke que gritó para que todos lo escuchen Naruto deja de jugar y gana esto rápido, en ese momento para sorpresa de todos Naruto levantó como si nada pero sus ojos estaban cubiertos por su cabello rubio y rojizo Neji dijo con arrogancia aunque te levantes ya no puedes usar chakra ya date por vencido el destino me ha declarado ganador en ese instante Naruto alzó la cabeza y todos los presentes quedan en estado de shock al ver que los Naruto habían cambiando a unos de color dorado pero los más sorprendidos era todos los yugas que habían activado su línea de sangre y vieron que todos los puntos chakra que energía había cerro se comenzaron a abrir con un chakra verde en el parco de los cajes Jiraiya miraba con incredulidad y dijo imposible eso es en jutsu el Okaje dijo estás seguro de eso Jiraiya asintió con la cabeza pero todos Todavía no entiendo cómo es posible, el kasekage en ese momento dijo, que genin para más interesante tiene o dono. Más de nuevo en la arena, Neji miraba con una cara de sorpresa. Nunca había visto algo igual y solo dijo, imposible que es ese chakra. Naruto miró a Neji de forma seria y dijo, antes de continuar me podrías decir por qué odias a Inata. Neji lo miró y dijo. El clan Yuga tiene una herencia de odio, por generaciones la familia principal de nuestro clan ha practicado un ninjutsu secreto, conocido como la marca maldita jaula del pájaro, los que la poseen están marcados con un destino que no pueden escapar, en ese momento Neji comenzó a quitarse su protector de frente dejado ver a todos los presentes un sello en su frente, en forma de X con dos líneas en forma de ancho a cada lado de la X central, Naruto solo lo miro, Nehit continuó hablando y dijo, tenía cuatro años cuando los jefes de mi clan marcaron este sello en mi frente con su jutsu, en las gradas puedes ver sentado a nuestro líder del clan Yasi Yuga, mi padre y Yuga era el hermano gemelo del clan, lo único que los diferenciaba era que Yasi nació un minuto antes que mi padre así que él es el líder de la familia mientras mi padre fue desterrado a la rama secundaria entonces un día que la heredera de la familia principal cumplió tres años de edad, fue el día que me pusieron esta marca en la frente y me convirtió en un pájaro enjaulado. Naruto miró a Neji y dijo, y esa marca que hace, Neji lo miró y dijo, esta marca sirve para controlar a los miembros de la rama secundaria, ya que con un simple sello de mano puede destruir nuestro cerebro matándonos, y esta marca solo desaparece el día que morimos sellando nuestro Yakugan, el propósito de la familia principal es proteger y servir a la rama principal de la familia, Neji comenzó a ponerse de nuevo el protector y dijo, de manera arrogante tu destino fue sellado cuando te pusieron contra mí, ya él el destino me nombro ganador de este encuentro, Naruto lo miró y dijo, yo no creo que el destino esté escrito en piedra Neji lo miró y dijo, nunca entenderás, después de decir eso Neji fue corriendo hacia Naruto con la palma estirada para dar un golpe de puño suave en corazón a Naruto, Neji sintió que impactó y sonrió de manera arrogante, Haz que noto no no podía mover su brazo, en ese momento noto que Naruto está Sujetando su mano, Naruto dijo de manera tranquila ganar y golpeó en el estómago a Neji mandándolo a volar pero antes de que tocara el suelo Naruto apareció encima de él y dijo, arte sabio elemento hierro golpe reforzado, Neji antes de que el golpe le diera comenzó a girar y dijo rotación, mandando a volar al medio rubio. Naruto estando en el aire hizo varios sellos de mano rápidos y dijo: "Arte sabio elemento aire, balas de aire", y de su boca salieron varias balas de aire a gran velocidad que golpearon a Neji dejado fuera de combate. Segundos después Naruto cayó al suelo y sus ojos volvieron a la normalidad y el supervisor declaró: "Naruto el ganador". Después de un momento de silencio, comenzaron a aplaudir al medio pelirrojo. El supervisor empezó a hablar y dijo: Tomaremos un pequeño descanso de 5 minutos mientras reparamos la arena, con los competidores, Naruto acababa de entrar y se acercó a donde estaba Sasuke que estaba cerca de la perezosa Nara y Sasuke dijo, buen combate pero era necesario usar eso, Naruto lo miró y dijo era eso o lo otro. Sasuke entendió y aceptó su respuesta, Naruto comenzó a hablar de nuevo y dijo, Oye Chikamaru el siguiente combate es el tuyo, el Nara lo mitó y dijo, problemático me voy a retirar del torneo, y buscar un lugar cómodo para mirar las nubes, Naruto y Sasuke lo miraron con una estas bromeando y Naruto dijo, sabes algo Shika eres muy una de las personas más listas de toda la aldea pero tu pereza te está limitando, estoy seguro que si dejaras tu pereza de lado podría ser alguien increíble. El perezoso Nara lo miró y dijo, eso es muy problemático para mí, en ese momento Shikamaru recordó algo que le dijo su padre, flashback dos años antes podemos ver a Shikamaru y su padre jugando Shoji en la sala de su casa, después de unos segundos de silencio el Nara mayor dijo, sabes te contaré una vieja historia de nuestro clan, Shikamaru dejó de mirar el tablo y lo miró con curiosidad. Después de unos segundos el Nara Mayor dijo, hace un par de siglos atrás antes de que nacieran las aldeas ocultas, había un ninja que era diferente de todo su clan, dejó la pereza de un lado y gracias a eso se convirtió en el mejor ninja de su era era insuperable pero como toda persona murió. Pero en sus últimos minutos de vida uno de sus desentiendes dejó un pergamino donde estaban todos sus jutsus como un legado para las futuras generaciones, en ese momento Shikamaru dijo, ¿Por qué me cuentas esto papá? El Nara Mayor dijo, ya que esa persona era de nuestra familia y todos en el clan conoce las técnicas de él, pero nadie las usas, Shika lo miró con sorpresa y dijo, ¿Hablas de las técnicas que aprendemos de niños, el padre de Shikamaru. Naruto asintió con la cabeza y dijo: sí, pero hasta el día de hoy nadie ha podido hacer que funcionen. A fin del flashback, después del perezoso Nara recordar a las palabras de su padre, dijo por fin lo entendí. En ese momento toda la pereza desapareció. Para sorpresa de todos los que conocían, y dijo: vamos a probar tu teoría, Naruto. En las gradas, Lee y Gay se habían sentado cerca de los demás Genin que habían practicado en la ronda preliminar. Cuando vieron a Lee, todos se sorprendieron. Gay se puso a explicar lo que pasó, pero obviamente agregando cosas de las llamas de juventud para molestia de todos. En la arena, el supervisor dijo: Por favor, bajen a la arena Sabaku, no te marina a Shikamaru. En las gradas, los amigos de Shikamuro tenían una cosa en mente: lo más seguro es que se rinda. Segundos después se puedo escuchar unos gritos de una mujer que decía si te rindes Chikamaru te castigaré, mientras decía eso tenía un sartén de forma amenazante en una de sus manos. Todos los que vieron esa escena se preguntaban de dónde sacó ese sartén, en ese momento vieron algo que nunca pensaron ver, era un Nara entrando en la arena de manera seria sin nada de pereza, unos segundos el supervisor salió de su sorpresa y dijo comiencen, para sorpresa de todos el Nara comenzó a correr hacia Temari, ella vio esto y dijo elemento viento guadaña de esto movía su gran abanico creando una gran ráfaga de aire que iba directo hacia el Nara, antes de que el golpe impactara Shika había desaparecido, usando un parpadeo del cuerpo apareciendo detrás de su rival y sin desperdiciar de ni un segundo lanzó una patada que impactó en la espalda de Temari, mandándola a la volar, el Nara comenzó a hacer unos sellos de manos que nadie conocía, en las gradas todos los miembros del clan Nara reconocieron esos sellos y dijeron imposible más en la arena Shikamuro había terminado sus sellos de mano y dijo elemento oscuridad esfera de sombras en ese momento Shika había puesto ambas manos hacia adelante. en ese momento en medio de sus manos se creó una bola de color creo y el Nara lanzó a Temeri ella que recién se había levantando ya era demasiado tarde para poder esquivarlo ella sin más opción lo intentó bloquear el ataque con su abanico para sorpresa de la kunoichi este se rompió y el ataque que siguió hasta impactarle en el estómago, enviándola a impactar contra una pared, segundos después Temari se levantó de manera lenta, en su cara se podría ver que tenía mucho dolor, ella abrió un pergamino sacando otro abanico de guerra, rápidamente abrió todo su pergamino mostrando las tres lunas, lo comenzó a mover y gritó elemento viento daño por presión, enviando una gran espera de aire comprimido que todo a su paso lo estaba cortando, Shikamaru vio esto y rápido hizo unos sellos de mar. Y puso sus manos en el suelo y dijo elemento oscuridad domo de sombras, después muchas de las sombras de la arena desaparecieron y segundo después un domo de sombras cubrió al Nara, cuando el domo completó el ataque de Temar y chocó con este creando una explosión que dejó una gran cortina de polvo. En el palco de los cajes, el casecaje con sorpresa dijo: Nunca había visto ni escuchado de un Nara así como él y esas técnicas. Primera vez que escucho de ellas, el viejo caje dijo: Esta generación está llena de sorpresas. En las gradas todos miraban incrédulos la batalla. Nadie, pero nadie se pudo imaginar ni en sus más locos sueños que el Nara perezoso que todos conocían. Este peleando de esa forma, muchos pensaron que le había pagado a alguien para que pelee por él en las finales. Pero rápidamente esa idea se fue, cuando vieron las técnicas de sombra de su clan, en el área de los competidores, Sasuke dijo en voz alta, Naruto has creado un monstruo, todos los que habían escuchado la conversación del rubio y el Nara antes del combate asintieron con la cabeza, pero había una chica que estaba vestida con un vestido rojo de combate y cabello rosado que estaba muy preocupada, ella hasta hace unas horas tenía confianza de poder llegar a hacer a Chunin, pero viendo a su alrededor todos los presentes eran muy fuertes monstruos para su edad. En la arena ya se había disipado el polvo mostrando un Shikamaru completamente ileso para sorpresa de todos lo que conocían el poder del jutsu que usó Temari, el Nara rápidamente hizo unos sellos de mano y puso sus manos en el suelo de nuevo y dijo elemento oscuridad prisión de sombras, segundo después varias sombras de diferentes envolvieron a Temari y el Nara fue lentamente hacia Temari y le puso un kunai en el cuello y dijo rindete. Temar y sin más opción se rindió después de eso el estadio se quedó en silencio, hasta que allá te nombró ganadora Shikamaru, los aplausos no demoraron en estallar, pero en cierto lugar de las gradas de podría ver a una mujer con un sartén gritando con orgullo, ese es mi hijo, todos los que vieron eso tenían una gota de sudor en su cabeza. Momentos después en el área de los participantes llegó Shika y todos lo miraron un momento, hasta que Naruto dijo: "Shika eso fue genial". El experezoso sonara lo miró y le dio una pequeña sonrisa. En la arena el supervisor dijo: "Tercer combate será entre Sabaku no Gaara contra Sabaku no Kankuro". Segundos después Kankuro dijo: "Supervisor me retiro". Todos los espectadores comenzaron a abuchear y tirar cosas. En ese momento el Supervisor dijo: Ganador Sabaku Nogara, el cuarto encuentro comenzará de inmediato y será entre Aruno Sakura contra Burameshino. Después de unos segundos, la pelo chicle y el chico insecto bajaron a la arena y el supervisor dijo comiencen, en resumen la rosa después de dar un discurso por el amor de Sasuke para vergüenza de todos los de la aldea de la hojas, ganó usando un insecticida que para sorpresa de todos sí si funcionaba con los insectos de Shino. Después de eso el supervisor llamó a los competidores del quinto encuentro pero solo Sasuke apareció y lo declaran ganador para decepción de lo que querían ver lucha al último Uchiha legal. Pero lo que nadie sabía que Gaara mató el rival de Sasuke entre la pelea del AR-1, tiempo actual, el supervisor comenzó a decir, se dan por concluida la primera ronda, pero como tenemos 5 personas en esta ronda solo habrá dos encuentros que será entre el ganador del primer combate y el ganador del segundo combate será el sexto encuentro de hoy, el séptimo encuentro será entre el ganador del cuarto encuentro con el ganador del quinto encuentro, el ganador del tercero. El tercer encuentro pasa directo a la final. Aclaraciones: el cambio de ojos de Naruto se debe a que usó la primera etapa del sello maldito para reabrir sus puntos de chakra.